pero muy buenas tardes a los amigos de Grande Premio soy Esteban Nieto estamos en un nuevo GP a las 10 y en esta oportunidad vamos a comentar un poco sobre la contratación de Kevin Magnussen en Haas y cómo puede incidir en el presente y en el futuro de la carrera de Mick Schumacher Bienvenidos Bienvenidos Bueno, estamos frente a un escenario que parecía improbable hace un mes ¿no? después de que Haas despidiera a su piloto Nikita Mazepin que era verdadera fuente de ingresos del equipo estadounidense eh, como consecuencia del conflicto eh, armado que involucra a Rusia con Ucrania bueno, dentro de las sanciones económicas y también deportivas Haas no, no tuvo otra alternativa que que despedir a, a su piloto ruso y también dejar de lado el patrocinio de la fuerte empresa Uralcali, una empresa rusa de fertilizantes. Así que bueno, una vez que, que tuvo que tomar esta decisión, eh, empezó, empezaron a sonar a unos candidatos eh, para ocupar eh, la butaca del ruso. Primero surgió Pietro Fittipaldi, eh, el piloto de reserva, de la escudería, también Antonio Giovinazzi, que había competido en la Fórmula 1 hasta 2021 con Alfa Romeo, y que, bueno, al ser miembro de la Academia de Ferrari, podía tener una posibilidad de ocupar un puesto en el equipo, eh, teniendo en cuenta que al, al contar con él, eh, ha iba a ahorrar el dinero de los motores eh, en esta temporada, pero bueno, finalmente. Se decató por Kevin Magnussen, un piloto experimentado, un piloto que tiene 120 grandes premios en la Fórmula 1, que tiene un pollo, que obtuvo en el año 2014, el año de su debut, y que bueno, también estuvo cinco temporadas en Haas, desde 2016 hasta 2020, en una, una recordada dupla también con, con Román Grosjean. pero bueno, eh, en 2021, eh, eh, debido a, al fuerte... La fuerte necesidad de patrocinio que tenía Haas, eh, el danés se terminó volcando al campeonato de resistencia, también compitió brevemente en la IndyCar, y bueno, ante el llamado, como decíamos, de Haas, de, de Winter Steiner, eh, el danés volvió a, a la escudería donde es eh, casi como su segunda casa. Así que bueno, frente a este panorama, eh, Mick Schumacher eh, va a tener un compañero de peso, un compañero con experiencia ya el año pasado Mick Schumacher al, al competir mano a mano con Nikita Mazepin los dos con un auto muy inferior, fue realmente muy, muy importante la ventaja que, que tuvo el alemán frente a su compañero ruso, así que bueno, esta va a ser una gran oportunidad para Schumacher de medirse con un rival de mayor envergadura, un rival con más experiencia. Así que es una oportunidad muy importante para el hijo del Kaiser para demostrar sus capacidades, eh, de buscar también eh, un buen resultado esta temporada y también como carta a futuro. Su nivel eh, y su comparación este año con autos iguales con Magnussen puede ser una carta importante para el alemán y bueno ver eh, hasta dónde puede llegar en su futuro en la fórmula 1 tal vez a Ferrari tal vez a otro equipo otro equipo pero bueno también puede ser que Magnussen pueda doblegar al alemán y generarle un dolor de cabeza en el futuro de su carrera bueno este fue este breve GP a las 10. Nos vemos en esta en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo para todos.